Y bueno, nacimos para, para pues, fundamentalmente para hacer política de otra forma, para construir un modelo de ciudad conceptualizado en las características de Granada, pero Granada no es lo mismo, como muchas veces Marta dice, ¿no? que de proyectos en Barcelona, pues no, Granada es Granada, y Granada tiene unas características eh, muy, muy específicas y muy determinadas. Eh... Eh, somos un grupo de gente que nos caracteriza, que nos queremos mucho y que el afecto y los cuidados están inherentes en este tipo de trabajo y en este tipo de gente, con lo cual yo estoy muy orgullosa de pertenecer a este equipo de gente de, de, haciendo estas políticas de los cuidados realmente. Y, y nada, deciros que, que estoy encantada de seguir participando y de que podamos seguir viéndonos las caras y compartir. Eh, la asamblea pues, se, divide en, se divide en tres partes, pero bueno, en la parte de la mañana eh, tendremos un debate sobre el municipalismo, el cambio, y aquí nos acompaña Rosa, que viene de la tarde, y Marte, Marta Almaite, bueno ahora lo, lo completará Emanuel, eh, y luego haremos un pequeño descanso y una charla sobre la conectividad, contaminación y cambio climático en la zona metropolitana, que es una de las ciudades más contaminadas de toda España, en ese de parte del extranjero. Así es que, bienvenidas y que disfrutemos todas y todos mucho de este día. Muchas gracias. María Cangrecasco, presidenta de la Asamblea. Ah, bueno, sí. no, no, no, no. Yo soy Manuel Berlino, copresidente. presidente eh, Bueno, 2015, en 2015 entendimos el, el municipalismo, el concepto de municipalismo y la política municipal. Eh, nos reunió a la gente que procedíamos de, de muy diversos sectores y de esas partes y de esas formaciones incluso eh, después de, de cuatro años independizados y desde y desde de los pronósticos de, de mucha gente a que seguimos aquí estamos yo creo que con más, con más fuerza eh, con la misma intención y con mucha más experiencia claro, eh, claro, bueno, pues para, para claro de cara a para las elecciones la del 19 eh, y entendemos, y además entendemos, y, y seguimos, eh, por una razón eh, muy sencilla, que es que entendemos que sigue siendo necesaria esa política desde el municipalismo eh, Yeah. Así es, las 4 y media de la tarde. Sí, vale. bueno, Empezamos a las 4 y media. La verdad es que son las 4 y media. Yo, voy una serie de no, pues yo me he encargado del de tema de la comida. De... Si alguien de aquí propio de la comedia, sí, como me Y vosotras vayas con él. Y como yo digo, son 13. Pues como yo diría, eh, la misma no pregunta la contestaré. Sí, sí, la misma pregunta la contestaré. Como, no hemos hablado de las preguntas. Si sí, alguna se killo? siente killo? clara porque se lance y la claro otra vayan pensando. Claro. <ríe> Pero son todo, es todo muy fácil. Sí, sí. sí estáis sí. Poneros más cerquita sí, que no pasa nada. Yo lo haría, estamos súper Pues venga, empieza, que si no ya eh, es, es sí, por ahí vale. Yo, yo ya ya, tengo, me he bueno, comprado yo, una. Voy. Sí, voy Hombre, que alguna, Vale, Y cuando vale, vayamos vale. a hablar alguna nos Vale, a reuniones. Son un poco vacillantes. ¿sí? Va Yo. Eh, cuando me digan. Cuando quieras. Bueno, eh, bueno, buenos días a, a, a todas. Eh, vamos a hablar de municipalismo, de estas experiencias del cambio y como lo que nos ha caracterizado en, en estos años y a todas las personas que aquí nos encontramos y que simpatizan con, con nosotros es que somos diferentes… Eh, y a veces eh, lo diferente genera ciertas inquietudes, pues vamos a hablar sobre municipalismo en una mesa de formato tradicional, pero de una manera diferente. Eh, hoy es un día de matrias, ¿no? E ese lugar eh, en el que sentimos pertenecer, que nos, remue nos renueve, remueve por dentro eh, y que nos hace crecer como persona. Cuando llegamos al, a nuestros municipios, eh, yo en Níbar, por ejemplo, vivía en Níbar y utilizaba las calles para ir de un sitio a otro. Iba al supermercado, cogía la calle y llegaba al supermercado. Cuando empecé a pensar de forma diferente y a implicarme en la política municipal, de repente las calles fueron cobrando otra dimensión, otro sentido. Y ya no era en ese sitio en el que yo me movía para ir de un sitio a otro, sino que era ese sitio por el que yo paseaba y al tiempo me encontraba con la casa de Bego, la casa de Félix, y me encontraba en el camino a la cartera que estaba haciendo el, repaso, el reparto y me preguntaba cómo estaba. Y para mí eso fue como un wow ¿no? Y yo estaba viviendo aquí y esto no lo conocía. Y, y todo empezó a cobrar otro sentido diferente y fue lo que hace que hoy día siga queriendo participar en, en política municipal, implicándome en todas estas pequeñas cosas que, que le dan vida al sitio en el que vivo y que me hacen querer cuidarlo y hacerlo un lugar mejor para vivir. A mí me gustaría preguntaros a vosotras eh, si en algún momento eso os pasó en vuestros municipios, qué es lo que os hizo clic, y os ha hecho mantener la motivación y las ganas para seguir trabajando por, por, por vuestro pueblo, ¿no? con esos ojos diferentes. Yo, bueno. Conforme lo estabas contando, me acordaba del momento. Bueno, yo estudié arquitectura aquí en Granada y conocí la ciudad en, con los proyectos que, ¿no? que, que nos iban poniendo en, en clase y para mí yo conocía la ciudad hasta que di a luz a mi hijo y el primer día con, con mi hijo así, a Gran Vía, y de pronto sentí que aquello era agresivo, no lo siguiente, o sea, sentí el ruido, el olor, como que de pronto me, nos sentía los dos como muy frágiles, muy frágiles, y de pronto fue entrar en contacto con otra ciudad, es decir, ¿cómo podemos cómo vivimos así? Y yo todavía llevaba a mi hijo en brazos, ¿no? o sea, era... Un bebé, pero que yo lo podía proteger. Eh, claro, en Empira, que es una calle que podría ser maravillosa, tener que ir así de perfil por las aceras, porque te pasan los coches así, que alguna vez hemos bromeado en ponerle a los carteles de limitación de 20, 120, porque <risa> es una locura. Ese fue el primer momento de decir, epa, esto, ¿qué, ¿qué ciudad tenemos? Y la siguiente, también por mi hijo, con la alimentación. Mi, mi hijo iba a una de las escuelas del, de, de la Fundación Granada Educa ahora la de las escuelas infantiles municipales, creo que estamos aquí, muchas personas que nuestros hijos han ido a esas escuelas, y pues comían en el cole, la cocina en el cole, y, y todo bien. Y lo que intentábamos lo, las madres y padres era que, que la comida fuera ecológica y local. Aparte, estábamos un grupo de personas organizando, teníamos un grupo de consumo con productores, uno de ellos está aquí, al final, todo... Y pues cuando pasó al cole me encontré con que el, lo que había era un catering tremendo, <risa> un catering de los que también conocemos todos con lo que eso supone. Y eh, ese fue el segundo momento de decir, y además saber el por qué eh, eran así las cosas. Ahí había intereses millonarios, la transformación era a nivel de toda Andalucía, todos los coles estaban pasando al catering, y aquello de decir, pero si esto es la riqueza que tenemos en Andalucía. Lo que comemos, lo que producimos, esa vega inmensa sin, ¿no?, sin, hay eh, un paro alopante y estamos comiendo basura que viene de no sé dónde, contaminándonos los cuerpos, las mentes, las almas y todo. Y ese fue el segundo momento. Y la toma de conciencia ya definitiva, pues el 15M, como creo que nos pasó a muchos, de decir... Esto, o sea, si sabemos las cosas y no es una cuestión ni de asesores, ni de técnicos ni de tal, se trata de quién toma las decisiones que están secuestradas y tenemos que dar ese paso adelante y además desde nuestras ciudades, para mí esos son los tres momentos que jaloran ese decir vamos para adelante Bueno yo llegué a Tarfe a finales de los 90 y quizás se inicia en esa etapa, bueno pues uno de los hitos de ...del desarrollo del municipalismo en España... ...que ha sido el periodo más negro... ...el periodo en el que los municipios... Eh, ...bueno, se metieron a mercantilizar todo el suelo... ...pues porque Aznar había... ...planteado su ley del suelo... ...en el que todo se podía clasificar... Eh, ...fue su motor económico... ...y a, se inició un neocaciquismo... ...nuevo en España donde la falta de democracia eh, y la patrimonialización de determinados señores de los ayuntamientos, eh, donde se estableció además unos, unas redes clientelares. Eh, o estaban con ellos o contra ellos, pero eh, era el palo y la zanahoria y, y la... La introducción en muchos municipios, en concreto en el mío, pues de la corrupción eh, y de, eh, bueno, pues de un desarrollo urbanístico que eh, machacó, pues el medio ambiente e hizo insostenible el municipio. Pues cualquiera que, como yo, que ya llevábamos muchos años de lucha por la democracia desde la época en la que éramos jóvenes ¿no? y luchamos contra el franquismo y nos encontramos con una situación así, pues tenemos que tomar partido. Partido porque si hemos luchado por la democracia no podíamos permitir en nuestros pueblos eh, esa situación. Eso hizo pues, que en ese periodo estuviéramos luchando pues contra el boom inmobiliario, contra en defensa de la vega de Granada, en los movimientos eh, contra la corrupción urbanística, hizo que nos conociéramos, por ejemplo, Marta y yo, porque Marta fue decisiva en, toda, eh, en todos los procedimientos penales que pusimos en contra del Gobierno municipal y de Víctor Sánchez. Y, <coughs> En el último periodo, antes del 2015, ya había un camino recorrido y eh, dábamos respuesta también a lo que en, en muchos municipios de España eh, se dio. O sea, la crisis provocó movimientos sociales muy importantes. Quizás el más importante fue la plataforma de afectados por la hipoteca en Atarfe también. Eh, empezó a organizarse la gente contra la crisis y hubo también un movimiento de regeneración democrática muy importante pues, que quizás eh, se planteó pues, con, el 2000, con, el, con el 15M cuando eh, planteaban en eh, democracia real y no nos representan. Bueno, pues eh, confluyeron esos dos movimientos y permitieron pues que en muchos municipios y en Atarfe también planteáramos candidaturas del cambio y en algunos pues ganamos las elecciones. Bueno, en algunos que las candidaturas del cambio son el 20, o sea, gobernamos sobre el 25% de la población española. Eh, eso ha sido lo que realmente me hizo tomar partido y comprometerme en política municipal. Cualquier cosa. <risa> <risa> bueno, pues yo siempre digo que, que tengo la mejor herencia que se podría desde mi punto de vista tener y es eh, que en mi casa nunca ha estado el típico patriarca que es el que piensa ¿no? y todo el mundo dice Sibuana si deja hablar a, a los demás. ¿no? En mi casa, bueno, tanto mi madre como mi padre han tenido la suerte de tener formación y yo siempre he vivido eh, debates continuos ¿no? y eso creo que nos, nos ha enriquecido mucho. Somos tres hermanas y un hermano y, y bueno, pues cada uno de su madre y su padre, <ríe> aunque tengamos los mismos. Y, y bueno, siempre en ese sentido he estado muy preocupada eh, por la política en general y por lo social. Yo he hecho sociología y, y bueno, yo he vivido en muchos sitios. Entre otras cosas he vivido en Madrid y yo he sufrido el vivir en un barrio en que yo no podía salir a la puerta de la calle si no era con mis padres. ¿no? Yo, quería, yo tenía muy claro que eso no lo quería para, para cuando fuese madre. Por otro lado, he trabajado mucho tiempo aquí en el Ayuntamiento de Granada, en el INFE, el eh, infe era muy político, las cosas como son, también porque había mucho desembarco político, mucho enchufismo, las cosas como son, de unos y de otros, vamos, así de claro. Y, y resulta que yo iba a Angójar porque a la hora de, de comprar casa pues, en Granada era complicado y además yo tenía claro que quería un sitio donde mis hijas y, y mi hijo, tengo dos niñas y un niño, pudiesen salir y pudiesen no estar encerradas en una casa como he estado yo hasta los 13 años que me fui a Galicia a vivir. Así que, como no nos podíamos permitir otra cosa, pues nos fuimos a Gojar, pues en un sitio donde pues podría salir a la calle, venir manchados, que eso es lo suyo, con ciertas edades, etcétera. Y resulta que tenía una compañera que era concejala eh, por el SOE, eh, tenían un bipartito entonces en Maracena y, y me llegó un folleto de, que hacía el SOE en, en Gojar sobre eh, libros de coeducación, de igualdad, era... Pues eso, eh, una cuatro, una dos, perdón, eh, doblado. Una especie de pequeña revista y me encantó, me encantó la idea. Hablaba de conceptos sencillos, de qué es el feminismo, qué es la igualdad. Cosas muy básicas, pero muy chulas y se repartían. ¿no? En, y recuerdo que llegué a esta compañera mía y le dije, mira Rosa, qué bonito lo que están haciendo tus compañeros, que seguro que tú no lo conoces. Y efectivamente, compañera suya también, la, o sea, del PSOE también en este caso, y cuando dice, ay, pues déjamelo, digo, sí, pero no me lo pierdas porque para mí eso lo empaño. Y se lo fue a llevar a su alcalde. Y vino diciéndome que para la próxima salía en mayoría absoluta. Porque como ahora estaban cogobernando con Izquierda Unida, Izquierda Unida era el que llevaba el tema de igualdad y de educación, etcétera, pues que, como que no vamos a darle ideas, ¿no? Entonces, claro, me quedé <ríe> patidifusa. Además, eh, Rosa para mí es una persona muy válida, etcétera, en fin. Pero claro, dije vamos muy mal, vamos muy mal. Esto, esto no es arreglar los problemas de la ciudadanía, que es lo que entiendo que debe ser la política. ¿no? Yo sé que mucha gente eh, no, no lo ve así, pero yo tengo muy claro, y como socióloga, cuando, hay un 10, cuando consigues un 10% de población concienciada en lo que sea, tienes ya eh, la mecha de algo importante. ¿no? Y yo siempre digo, y me siento madrina del 15M, perteneciendo a UPyD. Y lo digo con todas las letras. Nosotros empezamos a hablar de corrupción institucional que se nos hinchaban encima en el Parlamento. Nosotros empezamos a, sacar, eh, a hablar de democracia, democracia representativa y de volver a primero de democracia, cuando decían, pero qué sé, ¿de derechas o de izquierdas? Digo, esto es de primero de democracia, que por desgracia se nos ha olvidado. De verdad que siento que soy madrina de ese 15M. Si os digo que eh, a nivel... Eh, digamos, de preocupación que me llevó a la política, pues eh, era toda esa corrupción, toda esa, todo eso que veía en el INFE, ¿no? cómo entraban por un lado y por otro en función de, de cómo cambiaban de gobierno. Ahora lleno el barco, ahora lo vacío, ahora meto los míos, como si fuéramos cesantes, exactamente igual. Y, y yo tenía muy claro que eso no podía ser la política. Eh, me, me implico a nivel nacional y la verdad es que a pesar de mis conocimientos, etcétera, hasta que, por interés absolutamente prosaico, por llamarlo de alguna manera interés, eh, no me gustan las luchas internas de partido, empiezo a ver cómo hay gente que empieza a moverse y está interesada en… Y dije, mira, yo me quedo… Me... De hecho, yo renuncié a todos mis cargos internos eh, cuando vi ese tipo de cosas y compañeras y compañeros me dijeron, Maite, o te quedas o nos vamos contigo. Y entonces dijo, bueno, pues ya está, a nivel local, me quedo a nivel local, no conocía lo local, al margen de que yo trabajaba en el INFE y conocía ciertas cosas. Pero es verdad que yo estaba preocupada por lo que estaba pasando a nivel nacional. Y cuando empiezo a implicarme, pues un poco así de, así de rebote en lo local, empiezo a ser consciente de hasta qué punto lo local es importante en nuestra vida y sin embargo no somos conscientes de ello, ¿no? Y eso fue lo que me llevó al final a ser, a ser representante a nivel, a nivel local, ¿no? y, y cada vez estoy más convencida de la necesidad de, de ir a los colegios y de que desde pequeñitas nos digan hasta qué punto es importante, es cercana a esta política local y nos toca esta política local, ¿no? Y creo que, que además se benefician los grandes partidos de este desconocimiento, de, bueno, los viejos partidos, vamos a dejarlo ahí, de este desconocimiento ...de lo local, ¿no? Y entonces es casi mejor que la gente no, no sea consciente... ...y así nos dejan hacer, ¿no? Bueno, menudos primeros pasos, ¿no? Eh, cuando se habla de, del enfoque feminista de, del urbanismo... ...creo que se hace referencia un poco a esto. Si os fijáis, todas, en cierta manera, hemos hablado de las calles del uso de las calles y del uso de los edificios, quizás porque, como bien dicen muchos estudios, eh, las mujeres utilizamos la, las calles de, de, de una manera diferente con una visión diferente. Y eso hace quizás que sea uno de los puntos relevantes a la hora de que cada una eh, hayamos encontrado una motivación en, en estas calles de nuestras ciudades y de nuestros pueblos para, para intentar cambiarlas. Eh, motivación eh, y motivos muchos eh, y en, en, en esa fuerza de motivación y motivos muchos eh, parece que entramos un poco como elefantes en cacharrería y con un querer cam cambiar el mundo eh, con las miradas de locas ilusas que acabáis de llegar y a dónde vais ¿Eh? que esto antes no se ha hecho así pero, aun con esa reticencia, eh, hemos dado pequeños pasos que han constituido eh, grandes cambios, ¿no? eh, que a lo mejor no son grandes cambios eh, para los medios de comunicación o no han tenido un impacto social, eh, económico relevante, pero que sí han sido, eh, creo, eh, eh, como esas pequeñas piedras que, que, que son el, el, el cimiento de una nueva forma de hacer las cosas. Eh, en Níbar, por ejemplo, mmm, creo que un pequeño paso, pero un gran cambio, ha sido el que de repente la gente se cuestione las cosas que se hacían desde el ayuntamiento. En un pueblo tan pequeño, eh, las corporaciones locales están conformadas por mi primo, mi tío eh, mi cuñado, eh, casi todos son hombres además, eh, y claro, si son de mi familia cercana, lejana o un poquito más lejana, eh, eh, me conocen, conocen del pueblo porque son de toda la vida y saben lo que nos conviene, con lo cual yo no me cuestiono de ninguna de las maneras, ninguna de las decisiones, porque ellos son del pueblo, con, me conocen a mí y conocen el pueblo, con lo cual, eh, bueno, pues, si ellos lo han decidido, ¿quién estará? El, al, al entrar nosotras eh, empezamos a, a cuestionar todo eso, eh, Armando mucho ruido eh, y muchas incomodidades. Y al principio eso generó rechazo, pero ahora es como que agradecen y esperan saber nuestra opinión para tener un punto crítico para poder decir, bueno, a mí me gustan las fiestas en Níbar, pero ¿se gastan demasiado? ¿Podríamos hacerlo de otra manera? siguen haciendo el mismo presupuesto de fiestas, pero al menos ese punto crítico y de cuestionamiento está sembrado y quizás en unos años consigamos que eh, se tomen otro tipo de decisiones, ¿no? Entonces, eh, esa motivación no debe de fallecer porque a, a largo plazo o a corto plazo, perdón, no estemos consiguiendo resultados objetivos para vosotras. ¿Podéis contarnos algún ejemplo en vuestros municipios de este pequeño paso que ha supuesto un gran cambio? Bueno, yo pienso que, que las candidaturas del cambio desde el inicio ya cambiaron las cosas. Cambiaron las cosas porque constituyeron plataformas eh, donde de participación directa de la gente, miles de personas participaron en política cuando no lo habían hecho nunca y lo hacían pues votando en unas primarias abiertas, eh, lo hacían sin que los partidos políticos fueran los mediadores eh, y lo hacían de manera muy transversal porque los programas también eran programas que afectaban a la gran mayoría de la población. O sea, éramos integradores e inclusivos en el proceso de cambio, en, propia, en nuestros propios programas y en nuestra propia configuración de la candidatura, y eh, iniciamos un proceso de participación de la gente. Y también algo que en Atarse ha sido muy importante, que es mmm, restablecer la convivencia, eh, romper con la crispación, eh, no tener que señalar a nadie en el, con el dedo, ni permitir que le señalen a nadie con el dedo, o sea que desde el ayuntamiento en el que la gente se siente libre ya, cosa que no, antes eh, yo era concejal de la oposición y ponía en peligro eh, a determinados funcionarios si hablaban conmigo tenía que no pedirle cosas porque los incomodaba y los ponía en una situación difícil, pues recuperar la democracia recuperar la convivencia romper con la crispación eh, ya son pasos muy importantes importantísimos desgraciadamente no hemos encontrado que esa derecha montará que se ha constituido, eh, lo que está haciendo es todo lo contrario: volver a crispar y a dividir a la gente, pues con contradicciones que son totalmente eh, ficticias. Por ejemplo, si hacemos a Santana Alcaldesa perpetua o no lo hacemos, o sea, el problema de que si somos laicos las instituciones o no lo somos, o participamos en los eventos religiosos, eh, si defendemos los toros o no los defendemos, cosas así. Entonces, pues gobiernos como los nuestros eh, han permitido un cambio en, en la cultura. También, en, supone un cambio la honestidad, la austeridad los principios éticos frente, frente a, a la corrupción o a la malversación de fondos ¿Mm? y eso en el diario en el día a día y después la defensa de lo público la defensa de lo público y de, y de lo común es que hacemos políticas para todos para la mayoría, no es una política para los míos o para o para esto, sino para la mayoría de la población. Entonces, esas cosas eh, son muy importantes y son cambios decisivos en todos los ayuntamientos, que ha habido un cambio. <risa> yo creo que se había pervertido tantísimo el concepto de, de política, a día de hoy sigue pervertido, que hasta, hasta el punto que ya, eh, y yo muchas veces intento intervenir en la radio, etcétera, o en las tertulias, intento dejarlo claro, que aceptamos <ríe> gato por liebre, es decir, no, no, no, perdona, es que el concepto de política que estás utilizando es ya perverso en sí mismo, eso no es política. Política es ponernos de acuerdo, porque somos muchísimas personas que nos tenemos que poner de acuerdo de alguna manera, ¿no? Y ya está, y llegar a, a convivir de la mejor manera posible, ni más ni menos. Sin embargo, eh, os pongo un ejemplo de una, eh, una persona muy allegada a mí que, que decidía a quienes se les daban los proyectos en, en los ayuntamientos, los proyectos de empleo. ¿no? Y le llegó un alcalde de un pueblecillo perdido, y, porque le habían denegado un proyecto, y entonces le dijo… Eh, para explicarle, dice, mira, el problema es que eh, nuestra política a la hora de baremar ¡La política! ¡Ya sabía yo que detrás tenía que estar la política! ¡Este era el alcalde! Pero después le decía, ya, él no estaba escuchando lo que ya le que, Pero claro, ya la palabra política, eh, o sea, al alcalde le producía, le producía sarpullido. O sea, eh, eh, en, la, en la política muchas veces eh, se justifica incluso... No, claro, es que esto es política. Maite, a mí me decían eh, cuando llega al ayuntamiento eh, eh, nuestro queridísimo... Ay, el, el representante del PP, que el, García, García Montero, García. me decía, Maite, como diciendo, no te enteras. Es que esto es política. Esto, cuando yo llegué, la primera vez que además... Él pensaba, claro, que yo estaba muy preocupada por el tema económico, porque a mí me dijeron desde mi partido, ojito, que le están haciendo la vida imposible a mucha gente, le están quitando derechos, le están mandando al despacho pues a la otra punta del pueblo, si tienen derecho por su ROM a que tenga, no sé, un plus la portavocía, pues no se los están dando, que no te o sea que no te tomen el pelo, ¿no? Ni más ni menos, o sea, tú llegas allí y preguntas cuánto cobras y tal, porque esto es claro, esto yo eh, eh, buscarlo por internet es imposible porque como la transparencia no existe, pues no sabes cuánto cobra un concejal. Entonces fue llegar allí y lo primero que le pregunté que, que cuánto íbamos a cobrar en bruto, tal, que si había o no había plus para los portavoces. Tal, y desde, claro, yo creo que se le pusieron los ojos de bolilla a García Montero y me dijo que hice, pues, pues yo te recomiendo que, que seas consejera de Mucesa que se cobran, que nos reunimos mucho, que los clientes no protestan, haciéndose el gracioso, y, y, y, te, y te damos dietas cada dos por tres cada vez que nos reunimos. Claro, entonces yo me quedé un poco parada y dije, dietas, esto, eh, yo sí cobro un sueldo y me reúno aquí en el ayuntamiento, no me tengo que ir a ninguna parte, no tengo que dormir fuera, no tengo que comer fuera, esto no es una dieta, esto es un sobresueldo encubierto, o sea, que esto no lo voy a aceptar. Maite, esto, esto es política. Se empezaba a poner nervioso, ¿no? ¿Cómo Izquierda Unida que se lo da el partido? digamos, a ver. Es que tenemos muchas responsabilidades y el sueldo, pues no es... Digamos, entonces vamos a hablar del sueldo, porque a lo mejor tienes razón, pero esto es un sobresueldo encubierto, así de claro. Entonces, si quieres hablamos del sueldo, pero está, yo tengo muy claro que eso de las dietas aquí no, no ha lugar. Entonces, populista, bueno, empezó toda, ¿no? Y... Y a veces yo cuando ya he terminado mi etapa, la gente más cercana, mi hermano en concreto, Maite, habéis dejado rastro. Y, y se refería a la forma de hacer política, ¿no? a que una vez hubo una, una reprobación a Paco Cuenca, yo no me acuerdo por qué era, pero, sí, sí, sí. Y, pero era por lo de su mujer, efectivamente. Y decían, y claro, eh, que los jueces decidan, pero aquí vamos a reprobar, ¿por qué? Porque tu sobrino, tu primo, tú… O sea, ¿de, ¿de qué estamos hablando? no? Y recuerdo que nos salimos prácticamente todos menos el PP, que se quedó solo. Y, al, y cuando entramos, votamos a favor de una moción del PP. Entonces, eran como, perdón… ¿Perdón? Esto... ¿No estabas con ellos? O sea, claro, no, no entienden para ellos eh, y todavía tenemos que tener cuidado de no caer esas for, en esas formas, ¿eh? Y lo digo porque, porque contagian, porque eh, con, con Paco Puente Dura, por ejemplo, cuando pasó todo esto de las dietas y se lo conté, eh, digo, fíjate los cabrones que al final lo que han hecho es me, ha, me han dado yo lo que le han dado la gana y me han dado donde no se cobra dietas para poder decir que yo no he renunciado a nada. Y él fue el primero en que en el pleno saltó. ¿Usted no ha renunciado a nada? Entonces me quedé alucinada, <risa> pero en Twitter los propios suyos le dieron. Y luego me pidió perdón. Es decir, eh, y, y yo sé que me consta que Paco ha seguido con ese tipo de. Es que es contagia, ¿no? Contagia esas formas de hacer y tenemos que intentar evitar que no nos contagien. Pero es verdad que poco a poco se puede ir metiendo cuña y se, y se pueden hacerse, o sea, se, se pueden ver ellos mal, sintiéndose mal, haciendo la vieja política, ¿no? Cuando se ponen delante tuya que saben que no, que por ahí no vas y que, y que te parece, desde luego, nada ético, ¿no? Poco a poco, y yo creo que ahí Marta tiene mucho claro, porque luego ha, ha cogido ya el testigo, y, y bueno, sí, es que... Es que es, es, todo es una cuestión también de ecosistemas. ¿no? Yo os estaba escuchando y también antes de leti, cuando cuando llegamos nosotras es como si fuéramos un bichito extraño en un, en un ecosistema que está, pre, está creado por una serie de cosas. Y veía la mascarilla y yo decía, es que a veces <risa> No, daban ganas, la sensación era de entrar allí con mascarilla, así como para decir, bueno, claro, tampoco puedes estar... ¿no? Porque si además uno llega allí para poder uh, hacer cosas, transformar, no es lo mismo además llegar como oposición que como gobierno que pues eso, puedes cambiar mucho más las reglas del juego de la otra manera tiene que ser una cosa como uh, a ver, aparte es una dureza tremenda entrar a un, a un determinado ecosistema gobernando porque encima tienes la responsabilidad y transformar eso, yo recuerdo cuando Rosa me, me contaba la primera reunión con el personal del ayuntamiento de decirles no os vamos a preguntar ni tener en cuenta ni con quién habláis, lo que contabas ahora, ni con quién habláis, ni de qué partido sois, ni nada de nada. Y me contaba que la gente se le caían las lágrimas. Eso da idea de todo lo que habían pasado. Eso es cambiar un ecosistema. Cuando entras pues, en oposición, eh, claro, no... no no puedes hacer eso. Y recuerdo también cuando Maite nos contaba que había mandado una carta a todos los funcionarios del ayuntamiento diciéndoles, estoy aquí para escucharos, estoy a vuestra disposición. Al siguiente pleno prohibieron que los concejales se dirigieran a los funcionarios a través, de, a través del medio normal que tiene el ayuntamiento. Que estaba, que estaba o sea, politizando. Así de, exactamente, porque entendían que estaban politizando. Es como, pues sí, lo estoy politizando en ese sentido, en el que yo entiendo, no en el, no en el vuestro. Entonces, claro, cambiar un ecosistema no es sencillo, sobre todo cuando te encuentras, o sea, eres un bichito ahí que el, tienden como a expulsarte totalmente, totalmente, y, y tienes que conseguir... El, yo siempre digo que, el, que claro, tenemos, tenemos que estar continuamente retroalimentándonos de, lo, de donde venimos to, todos, los, todos los días para poder eh, estar ahí, y eh, en ese sentido, con cosas que habéis planteado, eh, retomo una idea que me viene últimamente, que claro, el, eh, al final, eh, esa política tal como se entendía era el sistema de partidos, que en teoría está en los papeles y en la Constitución, que tienen que ser democráticos, pero somos todos conscientes de que tenemos una falla, eh, un fallo democrático muy fuerte y que eh, está vinculado al sistema de partidos. Y dices, ¿y esto no? Porque ha habido varias formaciones que han, in, han tratado como de romper eso y al final caen en la cosa. Y yo la, donde veo, o sea, la vía de superación de eso, las experiencias que he visto, aparte de las vías teóricas de que uno, ah mira, se puede enfocar por aquí, ah se puede, control mayor de las cuentas, mayor de tal, al final es una cosa sistémica, es una cosa del ecosistema. Sin embargo, hay experiencias, precisamente municipalistas, yo pienso siempre en los vecinos portorrelodones ahí está. Además, bueno, luego Barcelona y Madrid, que fue en un momento como muy, ¿no? muy, muy fuerte, Atarfe también, yo digo siempre que Atarfe viene de mucho antes del 15M, hicieron el 15M mucho antes de, del, del 15M, o sea, ahí se fraguó algo, y algo que nació en el municipio, ¿no? Total, totalmente, y es esa, ese... Eh, ese superar las redes clientelares y las redes partidistas que al final se convierten en una misma cosa y ese los míos, los tuyos, no, no, es que somos del pueblo, y esto que decíamos de las calles, somos de, somos de este pueblo y convivimos y vamos a ponernos de acuerdo. Y ahí de nuevo lo de recuperar el, el encuentro en la calle y por eso la oportunidad de, eh, de las iniciativas y de la política mm, eh, municipal es un reto muy grande porque a la vez... Claro, todo el ecosistema está montado para que la gente siga informándose por las televisiones a través de lo que llega a todo y simplemente para que se conozca una iniciativa municipalista. Claro, Torre Lodonés es un pueblo mmm, en que la gente se conocía, es un pueblo pequeño, claro, exactamente. Entonces, como que en los, pueblos, en los pueblos pequeños hay como más oportunidad, pero eso es, se está trasladando también a las, a las ciudades. Eso... Yo cuando escucho, cuando Manuela Carmena dice ¿no? que estamos aquí para hablar a la gente que piensa como nosotros, para gobernar a la gente que piensa como nosotros y para la que no, y también para la que no, eso mmm, creo que la vía está en el, en el municipalismo y es en realidad es, es la vía por la que vamos a poder construir democracia, es, es que es importantísimo y ahí recuperar las... Las calles, pero no en el sentido de manifestarnos, sino de tal, sino de poder volver a hacer vida en la calle. Y eso de ayer, en, el, en, en esta jornada que hubo en arquitectura sobre espacio público y ciudad, Salvador Rueda, el director de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, nos hacía notar que en Granada, como un... No es que no recuerdo el porcentaje, era como un 80 o un 90% de las calles están ocupadas por los coches. No hay espacio. Y dice, y cuando hablamos de peatones, entendemos el que circula, que eso, Luego lo hablaremos mucho, pero yo quería traerlo también aquí a nivel las repercusiones de lo político y de lo que es política y de, lo que, de poder hacer de nuevo esa, esa política. No, no, es que el, el peatón también es el que, el que simplemente está, el que comparte una conversación, el que se pueda jugar en la calle, el que puedan estar los niños jugando en la calle... Y las familias hablando, hablando de las cosas del día. Mira lo que ha pasado aquí, mira esa tienda que ha cerrado, porque han puesto un este de apartamentos turísticos enteros y nos hemos quedado sin pescadería. Y necesitamos las calles para hablar eso y poder estar en las calles. Entonces, el primer paso es, es, es ese. Y ahí hay una... Hay una que, que eso es también, es, eso es política realmente, no lo que... No lo que venimos entendiendo como política. En fin, creo que a García Montero todos nos ha, todas, todo, a todas nos ha intentado dar lecciones. A nosotros también nos dijo un día, ¿pero qué queréis cambiar con las mociones? Las mociones son un posicionamiento político. No nos va a conseguir cambiar García Montero, ahí hemos estado... Ahí, y, y lo que decías de la cuña también es muy importante. A mí en cuanto en cuanto planteamos ciertas cosas decían, ah, esta viene en plan Maite Olaya, entonces ya como que ya es otra, ya, ¿no? <ríe> como que ya tienen la referencia y vamos ahí construyendo, construyendo y abr abriendo cuña. Creo que en, en esos ecosistemas más que piedrecitas como de cimientos que también somos como la cuñita vale. esta que entramos, abrimos, vamos y abriendo. Vale, vale, vale. Bueno, entre, entre los tuyos y los míos estamos nosotros, ¿no? Y, y yo creo que ese nosotros es el que pretendemos construir. Tú hablas de restablecer la convivencia, que me ha impactado profundamente esa, esa frase. Y claro, cuando partimos de restablecer eh, la convivencia en, en, en un ambiente político municipalista tan sesgado, tan, tan deteriorado, en el que... Eh, o eres mío o estás contra mí eh, y no somos conscientes de que en nuestras casas, ¿no? como decía Maite, somos cada, somos no, no cada sé, uno de nuestra madre. No sé cuántos hermanos, cada uno de nuestra padre y de nuestra madre y diferimos y tenemos puntos de encuentro. Si eso pasa en nuestras casas eh, y somos capaces de superarlo, tenemos que ser capaces de llevarlo a entornos más amplios y, y construir ese nosotros sin necesidad de de llevarnos bien ni de irnos a, a, a tomar una cerveza juntos, simplemente tenemos que tener unos mínimos de convivencias para, pues, pues para, para ser felices, que es un poco lo que todo, todas y todas queremos. Eh, y aquí llega otro punto eh, importante, mujer tenía que ser. <risa> Eh, esa fue como, como otro de los grandes impactos. ¿no? Eh, hubo ayuntamientos del cambio, hubo concejalías del cambio y por una vez creo que hubo un incremento significativo en el número de mujeres que accedieron a las concejalías ¿no? con, con, con este nuevo espíritu y con esta energía de, de, de dejar nuestra impronta. Y, y de ese concepto de verdad amplio de feminizar la política, no de hacer política de hombres. ¿no? Eh, en este mujer tenía que ser, de repente, eh, te encuentras en un espacio de hombres en el que a mí me quedó impactada aquel momento en el que me encontré rodeada de todos los hombres de mi ayuntamiento eh, escuchando una conversación sobre el funcionamiento de las próstatas. <risa> Y dije, no sé, creo que me he integrado bien, <risa> o soy invisible, no, no lo sé. Pero de repente meterte en ese, en ese micromundo y, y hacer de cuña también ha sido impactante para, para ellos y para nosotras, ¿no? por, por esa labor de, de resistencia y de crecimiento. Entre, entre el mujer tenía que ser... Y, y abrir espacio a las mujeres, me, me gustaría que, que contarais un poco al, al, alguna experiencia de, de, de ese paso ¿no? eh, en el que tuvisteis que hacer frente a Mujer Tenías que ser, y, y nos contarais, eh, ya que se acerca el 8 de marzo, uh -huh. alguna. Eh, o hablaseis ¿no? brevemente de, de una mujer o mujeres significativas en, en, vuestro, en vuestro entorno o en vuestro municipio. ¿no? En el medio rural, como, como, como en Níbar, un pueblo de 900 habitantes, pensando yo en, sobre de qué mujer podría hablar, realmente tengo que hacer referencia a todas, porque ser mujer en un pueblo tan pequeño es una gran batalla todos los días, porque es eh, la lucha por... por so no sobrevivir en el sentido negativo, ¿no? sino como, como ser capaz de construirte como persona en un espacio en el que todos los roles están predefinidos por, por la cultura, por la tradición y por lo que siempre se ha hecho. Entonces, verlas eh, tan cerca y tan lejos de Granada, ¿no? o tan cerca y tan lejos de, de muchos de eh, mis pensamientos o posicionamientos como, como mujer en una sociedad del siglo XXI, me hace aprender de ellas cada día, aunque difiera en su forma de entender la vida también en muchos aspectos. ¿no? Creo que estaré eternamente agradecida a todo lo que me han enseñado y, y en cómo aprenden a construir su vida con, con el, en el entorno en el que viven y con los recursos que tienen, pero, pero sin dejar de perder la perspectiva ¿no? de, de, de ese feminismo que, que ellas intentan adaptar a su realidad. Bueno, con pie. Bueno, decir que yo en concreto hay una persona que me puso lo que yo llamo gafas de género. Tuve la suerte de trabajar en el INFE y conocer a una persona que se llama Pilar Nieto, me gusta poner el nombre, Carrillo, porque tiene madre también. Y, y bueno, a raíz de, de, de ella y de muchas mujeres en, en el INFE, bueno, tenemos un grupo que a, a, a mí me empodera estar en este grupo de WhatsApp que nos autodenominamos malas. Y eso me da energía todos los días, porque, porque estamos en un, en un mundo patriarcado bestial, que además, aunque gracias a las mujeres del PSOE, y también me gusta decirlo, eh, se puede hablar de género y la gente ya sabe de lo que estamos hablando, no hay que explicarlo, y eso eh, la ha puesto en el mapa político eh, las mujeres del PSOE, de Andalucía en concreto, aunque ellas son las, ahora las que reparten los carnetes feministas y te dicen tú sí, tú no, y esas cosas, pero bueno, eh, es verdad que lo han conseguido. Eh, cuando, cuando llegué al ayuntamiento con el señor García Montero, eh, yo recuerdo un episodio, bueno, es muy agresivo, ¿no? es muy agresivo estar en la oposición sola, siendo la primera que hablas, porque es la que menos representación tienes, y, eh, y sientes de verdad que te están juzgando en cada segundo, eh, te están juzgando, y te están juzgando como mujer, porque además te ven, tienen, creen que tienes menos valor, y es que les sale por los poros. Y, y recuerdo un, un, el último debate sobre la ciudad, porque luego había, tenía que haber habido otro y, bueno, hubo circunstancias que no se, no se llevó a cabo. Fui la primera que intervine, había mucho auditorio, me aplaudió todo el mundo, de hecho, luego vinieron dos periodistas diferentes a felicitarme el despacho y, y a decirme también lo que, eh, la barbaridad que pasó allí. O sea, allí todo el mundo, eso ni es un debate ni nada, porque todo el mundo lleva eh, todo escrito que en un primer momento puede tener cierta lógica. Es decir, bueno, voy a pensar, voy a debatir sobre la ciudad y pongo por escrito lo, lo que me parece, pero luego empezamos a debatir. Bueno, eso no existe. Y cuando yo, eh, García Montero, a hablar en nombre del papel, lo tenía todo escrito... Y vino a decirme que la puerilidad que yo acababa de soltar por mi boca, él no sabía lo que iba a decir, evidentemente, hasta ese momento, pero ya lo traía por escrito. Ya traía por escrito que era menor de edad, que, que era, pues por, por ser mujer, en fin, ya han saltado hace poco Antonio Cambril eh, al respecto de Marta y, y del problema que ha habido con, entre Marta y Pilar en el ayuntamiento, eh, pues Cambril ha dicho que es un problema de menores de edad y de acné y... Y estamos a las 50 ya, ¿no? Pero siempre somos menores de edad, las mujeres, cuando estamos en política y, y en, los, en los sitios que no son nuestros, ¿no? Entonces, realmente eh, eh, ha sido muy duro. Y cuando yo llegué el primer, prácticamente al, al mes de entrar, y los llamé mafiosos de guante blanco, me, me retiraron la palabra. No me hablaban en los plenos. O sea, eso es durísimo, durísimo. Pero estoy segura que si hubiera sido un varón, no hubiera sido así. Así de claro os lo digo. O sea, que es muy duro, es muy duro eh, estar sola ante el peligro y Marta lo vuelve a estar porque, por desgracia, la han sitiado y, y no es agradable y hay veces que dices, ¿qué, qué pinto aquí? ¿no? O sea, esta lucha, de verdad, eh, tiene sentido, tiene sentido que me desgaste tanto, eh, pero bueno, al final también tiene sus, sus recompensas ¿no? y es que, pues que vamos haciendo cuña poquito a poco, pero, pero todavía sigue siendo muy, muy machista el... El entorno Y las mujeres, pues las de mi día a día, afortunadamente, ya te digo que simplemente estar en un WhatsApp con, con una, un grupo de mujeres maravillosas, eh, me empodera todos los días. Bueno, eh, si yo pensara en qué mujer me tengo que tener del pueblo de Atarfe, yo diría que son muchas. Porque si analiza quién trabaja en las asociaciones de padres, mujeres. Eh, el mismo estos desahucios el papel fundamental, mujeres en todas las asociaciones las mujeres tienen una participación fundamental si tienes reuniones y asambleas de barrio mujeres, o sea las mujeres eh, están participando en la vida política y en la vida social del pueblo como nunca lo han hecho eh, y mucho más que los hombres, que eh, se quedan en, en otro espacio. Eh, en cuanto a la política, pues en cuanto a la política, al día de hoy eh, las mujeres estamos casi casi en las mismas condiciones que los hombres. ¿Qué es lo que sucede? Que a mí me da la impresión de que hay una cierta involución. Y hasta lo he sentido en mis propias carnes. O sea, del inicio de mi experiencia política en Atarfe, en el que tenía que demostrar el doble o el triple para ser escuchada, quizás me especialicé en urbanismo porque había también una división entre a lo que se dedicaba la mujer y a lo que se dedicaba el hombre. ¿eh? Y en ese periodo, bueno, pues... En un partido como puede ser Izquierda Unida, a mí me han dicho de todo, hasta hija de puta, cabrona, o oh, no hay forma de, de que te dobleguen, ¿no? O sea, porque les molestaba tremendamente que una mujer pudiera tomar decisiones o pudiera hablar o tener opinión, voz, opinión y voz propia. Eh, después he sentido eh, el respeto de la gente. Pero también el odio de los machistas y fascistas que hay, que son muchos. ¿eh? O sea, yo pienso que soy una mujer controvertida, entre otras cosas, porque soy mujer. Porque hay gente que no resiste que las mujeres tengamos voz propia y que las mujeres podamos eh, plantear eh, una posición de una manera decidida en los plenos. O sea... Yo soy portavoz de mi grupo municipal, portavoz del equipo de gobierno. Entonces, eso les, les hace saltar ampollas por el hecho de ser mujer. Eso les molesta. Y últimamente, después de no tener que demostrar nada a mi edad, que ya no tengo nada que demostrar, ¿eh? últimamente me encuentro con que el PP eh, está diciendo de que… Eh, bueno, que lo que digo, lo que lo que lo hago es que lo piensa mi marido y soy títere de mi marido. O sea, que a esta altura ya es lo único que me faltaba, ¿no? O sea que. Pero, ¿eso qué significa? Que estamos en una etapa eh, en una etapa muy complicada. En una etapa en la que esa derecha eh, feroz de los tres partidos eh, está a nivel nacional, pero sobre todo también autonómico pero en lo local también se ve eh, eh, está intentando de cualquier manera que lo que hemos avanzado como mujeres eh, empiece a retroceder y nosotros tenemos que ser el cortafuego. el cortafuego de esa derecha pues con más democracia, más participación y y, una, y un discurso integrador e inclusivo. Y nos lo estamos jugando en los municipios, porque tenemos en los municipios que plantear la casa común de los demócratas frente, frente a lo que nos viene, que es profundamente terrible y que puede modificar las condiciones de vida en nuestros municipios. Por lo tanto, bueno pues afortunadamente el 8 de marzo del año pasado nos hizo darnos cuenta de la fuerza que tenemos como mujeres y no nos van a parar. No nos van a parar. Como, como mujeres y como, y como hombres también. O sea que. Como sociedad. Como sociedad. Como sociedad o sea, no somos en absoluto. Eh, ...excluyentes, somos totalmente integradora e inclusiva Yo me quiero quedar con esa última percepción, que es decir, eh, estamos mucho, ¿no? Decimos est est esta cosa que se nos ha metido de, uy, lo que nos viene, uy, lo que nos viene. No, no, ojo, ojo, es que lo que venimos somos nosotras y nosotros, es decir, y eso se vio muy claro el año pasado, el 8 de marzo, y... Eh, lo, lo que digamos ahora se hace visible es la reacción de lo, claro, de lo que también estaba ahí ante eso, pero que lo que viene somos nosotras y en, en ese nosotras est estoy incluyendo también pues, a, a muchísimos muchísimos hombres, lo que viene es esa, esa sociedad que estaba deseando de abrirse paso, que estaba ahí, que ha perdido el miedo. Eh, yo antes subiendo en la, en la terraza he dicho, Manu, eso es otro tuyo. Porque he dicho, yo antes, porque estornudaba así muy fuerte, muy fuerte. Digo, es que yo antes era muy, intentaba ser discreta, pero reventaba por dentro. Eso es lo que nos ha pasado a muchas mujeres que no porque eh, claro es que era un no cuando no, cuando no lo eras era crack y los modelos que teníamos eran de eso porque era un miedo aprendido y adquirido y ojo era de, de las mujeres y también de los hombres de muchísimos o sea el miedo que se ha vivido en este país de no levantarla no no levantar así la no la la cabecita era pues, había que ser discreto y tirar y trabajar en la sombra vete, vete. entonces claro eh, entonces mmm, todas esas eh, mujeres que han dado el paso y han dicho no, no vamos a dejar de ser discretas porque si no esto no se, esto no se cambia pues claro, hay reacciones pero que ahí estamos todas las mujeres y todos esos hombres que además nos dicen tira y tira y que están, están ahí entonces mmm, eh, en ese sentido lo que dice Rosa que es que esto es, esto es imparable y está ahí, es que además nos crecemos cada vez que ...una mujer del, del paso adelante. Bueno, eh, podríamos seguir hablando muchísimo más tiempo, ¿no? o, horas y horas... De, ...de un montón de cuestiones que van surgiendo de aquí. Me quedo con, con los elementos comunes, ¿no? de diferentes perspectivas, de diferentes inicios... Eh, ...de diferentes lugares, pero hemos hablado de del espacio en el que caminamos, de, del lugar donde no solo vivimos, sino que convivimos, de, de nuestro papel como mujer en busca de, de una sociedad feminista, de, del trabajo constante ¿no? por, por visibilizar y denunciar la, la corrupción, ¿no? Eh, ejemplo inconstatable de, de, de Rosa en Atarfe bueno, y, y, y de vosotras en vuestros diferentes momentos en, en Granada ¿no? que, que os hace estar en la palestra y ser eh, un poco Diana de, de todos aquellos que no quieren escuchar y que utilizan argumentos vacíos como mujer tenía, tenía que ser creo que Hemos aportado muchísimo, son muchísimas cuñas las que, las que hemos abierto y las que se van a seguir abriendo. Y, bueno, queríamos abrir ahora un, un espacio en el que quienes queráis de vosotras podáis compartir eh, bien alguna experiencia o hacer alguna pregunta sobre algún tema de interés. Eh, Manuel va, va a moderar esta parte y estamos a vuestra disposición para iniciar un, un pequeño diálogo de pequeño, me dicen, pequeño, pero intenso, <risa> eh, debate, diálogo con, con toda vosotras. Yo, yo he disfrutado mucho de vuestras intervenciones, me ha encantado el, el toque. Pausado, pausado, a tarde, bueno, de, que bueno, que vaya cuatro eh, pero, pero como, pre, como presidente de la asamblea, lo he vivido también un poco con ansiedad, porque hemos empezado tarde, ya vamos tarde, tenemos que seguir con la próxima. Entonces, bueno, eh, si os parece, bueno, los que, lo que me conoceréis por la asamblea 1, o 2, digamos, Granada, eh, suelo ser un poquito, un poquito estricto con el tema de los tiempos, y cuando nos falta tiempo, más todavía. Entonces, si os parece, eh, puede ser pregunta o puede ser reflexión vale eh, si es pregunta eh, os ruego que esté por debajo del minuto, si es reflexión eh, os ruego que trate de no superar los dos minutos y, Igualmente. y, y viceversa vale eh, vamos, vamos a estar vamos a echar 15 minutitos, vamos a terminar después de la hora prevista pero vamos a intentar empezar a la hora prevista. entonces vamos a cortar el descanso un poquito vale? Todo lo que queráis. Si no habla nadie, pues nos vamos ya y cumplimos con el horario. Y si no, pues, eh, ya os digo, 10-15 minutitos, ¿vale? Eh, si queréis levantar la mano... Uy, vale. A ver, Tony eh, ¿Cuál es su nombre? Manolo, Ceci... ¿Alguien más? Yo, mientras, solo pediros perdón porque si a veces me veis con el teléfono, que me parece una falta de respeto, pero es que estoy trabajando, soy autónoma y hoy es 28 en Puente y, y los clientes me preguntan, entonces lo siento. <risa> <risa> vale, pues, Tony. Hola <risa> qué alegría <risa> de veros solo a señora eh, No ha ¿eh? <risa> no <soy el> premeditado. <risa> eh, lo que yo veo. Eh, pienso en una reflexión, pregunta, eh, que sí que es verdad que las mujeres en el ámbito de nuestra casa, de nuestro entorno, sí que es verdad que estamos mm, inconscienziales, invisibilizadas, pero a la hora de los medios de comunicación no nos no. visibilizamos. Lo que hacen las mujeres no, es como que... Siempre se sale, por eso, en el ayuntamiento, por lo que ha dicho consejero, y la, y la chica, como no, no, no la había mucho, o no haya pasado una cosa muy importante y digna de destacar como anécdota de qué pasa con esta mujer, no sale en los medios de comunicación. Entonces, esto sí que deberíamos. De, de, de, no sé, es una reflexión que sí que es verdad que cuando la bueno, en la, la tele, da igual la radio, siempre es, si se ha pasado a recepcionar con una señora. No las declaraciones que ha hecho normalmente. Ni... Sí, además, si somos poco visibles en el sentido no pertenecemos a grandes partidos, a los... A los... O los partidos grandes, mejor dicho, pues pues más, ¿no? Pero evidentemente, eh, incluso estoy segura que si analizas los medios de comunicación, las veces, por supuesto, ellas rara vez son protagonistas, rara vez son alcaldesas, etcétera. Pero si además analizas eh, la, la atención de los medios de comunicación a, a las mujeres concejalas del PP, por ejemplo, o del PSOE, etcétera, y a los varones, seguro que también hay una diferencia. Es, es obvio. Sí, sí, es por mujeres. No solo en la política, sino en general. La medicina me da igual en general. Bueno, porque, porque porque vivimos en una sociedad patriarcal en la que lo masculino es lo, lo importante, lo trascendente y lo relevante, ¿no? y, y cuando hablábamos de la cuña es un poco esa necesidad de, de, de fomentar la visibilidad de las mujeres, porque a verlas hay las ailas, la cuestión es que si los medios de comunicación también están ¿no? dominados y controlados por, por por hombres con esa mentalidad uh, machista y patriarcal, cada vez es difícil. Pero creo que lo estamos consiguiendo, ¿no? Y lo estamos consiguiendo con, con modelos y con referentes que están rompiendo esos, esos tópicos, ¿no? De, de que no sea noticia la mujer, sino lo que dice o lo que cuenta, ¿no? Y, y creo que. Eh, a través de los movimientos feministas en el periodismo también, también se está avanzando en ese sentido, ¿no? pero que, que sí que es verdad. ¿no? Y hay una cosa que quiero hacer. Eh, eh, antes que hemos hablado de vecinos por torrelodones ahí está Elina Yurrún, que ya como que… y, y también es un pueblo que venía de la lucha contra la corrupción también, en el que… Eh, claro, los motivos que tenemos las mujeres para eso son como muy fuertes porque es la conservación de la vida, ¿vale? Es que, es, es que lo tenemos ahí como muy firme, entonces es, eh, son procesos muy duros porque se pues, eh, sufren muchos ataques, pero claro, también nuestras motivaciones son muy fuertes, ¿vale? Eh, eh, ahí está Dacolá, ahí está Manuela Carmena, fijaos las experiencias municipalistas. Tú ves cada experiencia municipalista y hay mujeres que han dicho tal y yo quiero destacar de nuevo esto de la discreción, porque y lo, y lo del porque las mujeres somos muy vulnerables a cuando nos... aparte de que enseguida una mujer se la critica porque si estáis por, anf, por ansia de protagonismo enseguida, yo recuerdo cuando se formó el gobierno de la comunidad valenciana entre SOE y Compromís, el, el pacto a la valenciana en el que nadie tiraba para adelante porque había como un así como a ver quién tal y Mónica Oltra puso encima de la mesa mira que vamos a formar, vamos a, a llegar a un acuerdo porque hace hace falta para cambiar las cosas en la Comunidad Valenciana, que no gobierna el PP de ninguna manera, eh, y ella se ofreció como presidenta porque ahí estaban tres partidos, no habían ido juntos dos de ellos, vale pero de esos dos que la apoyaban a ella, el suyo era el mayoritario y dijo, yo me ofrezco para la, para la presidencia. Bueno, el ataque que sufrió fue brutal, es una trepa, lo que quieres, tal, lo que quieres. Si hubiera sido un hombre, habrían sí, dicho, mira qué valentía, qué tal, sí. ha dado el primer... No, el, no, o sea, tiene las cosas claras, no, no, ahí la atacaron por ahí que ya dijo, que yo no tengo problema en llevar la vicepresidencia, de que ningún, ningún problema, pero vamos a tirar para adelante. Entonces ahí, eh, tal. Eh, primero se nos ataca mucho por ahí y también somos muy vulnerables, porque es algo que hemos mamado desde chiquitinas. Es como, tú no te señales, no tal, hay que ser discreta, hay que ser tal, hay que ser cual y si no eres... Eh, pues eso, que quieres como que ser la protagonista, somos muy vulnerables a, somos muy, muy vulnerables a eso y, y se nos ataca mucho por ahí. Entonces, esa firmeza de decir, no, mira, que yo estoy aquí porque tengo estas motivaciones fuertes, no es una cuestión de protagonismo, pero hace falta que yo esté ahí, porque si no esto no lo va a decir nadie. Y cuando hay otras mujeres que además te dicen que estando tú ahí estamos todas y están las cosas que nos preocupan, que es el cuidado de la vida, que es lo que nos tenemos que, que centrar y que nos vayamos quitando esas cosas y nos apoyemos mutuamente y, y que estemos muy alerta a cuando atacan a otra mujer por ahí. A mí hace poco me dijeron de la de una concejal de Ciudadanos, es que es muy, no, no sé, de, de una en concreto, de Lorena Rodríguez, es que ella es, es, ¿no? es como que, se, que quiere protagonismo y que tal y que... Dije, pa, epa, esto no lo estaríais no estaría diciendo de, una mujer, de, un, de un hombre para nada. Y las que estábamos dijimos, ostras, es verdad, a mí también me lo hicieron notar. Entonces, ojo con, con esto y alerta a estas cosas y que las mujeres también esto nos lo cuiden. Vamos, eh, vamos a seguir con las preguntas y con las intervenciones, ¿vale? Y luego, que no, no es necesario que. Es es que contestemos todos. Perdón, allá sé. Es que cuando se, pero... se abre la sección, <risa> <risa> no paramos de, no, por lo que ha dicho Leti de las periodistas bueno. no, no, no. Yo, Es una pregunta eh, ¿En qué ciudades se presenta Vamos, Granada? Es importante para mí Y segundo, pues eh, me ha encantado todo lo que ha dicho Gracias bueno, respondo yo. ¿no? Sí. Vamos Granada es un partido municipalista. Solo nos presentamos en, en Granada. Nuestro proyecto es por y para Granada y además se decide en, en, en Vamos Granada decidimos las personas inscritas de, de Granada, nadie, nadie más, nadie por arriba, nadie por nada. Y lo que sí eh, tenemos son, digamos, proyectos con los que nos sentimos identificados, con los que tenemos mucha relación, mucho, ¿no? Muchas, mucha simpatía, mucha afinidad y con los que además somos conscientes de que tenemos que apoyarnos mutuamente y trabajar en, en red. Pero como vamos Granada, nos presentamos en Granada, igual que ahora Madrid, ahora es más Madrid, se presenta en Madrid... Eh, en Barcelona hay el eh, proyecto en Atarfe. Eh, ahora que cuente Rosa también hay otras candidaturas en el área metropolitana que también están ah, apostando por el municipalismo y por trabajar desde cada municipio y con las que, pues eso, lo, eh, iremos estableciendo. Con algunas ya tenemos relación y iremos estableciendo redes. Pero presentarnos, nos presentamos en Granada. En, en concreto en Guadalajara. Es que no por conocemos. ley, a lo mejor esa es la confusión. Por claro. ley. No se pueden hacer el mismo partido, pero que solo se presenta. Es no, no, decir, no, ya, pero, eh, pero sí podemos, pero, como ella dice, ¿cuál es colaborar. es la de Sierra no tenemos contacto de nadie. No, no, no, no conocemos ni? no. ninguna experiencia. Conocemos a Kentar, que aquí, aquí está el, el actual concejal de, de Kentar, y en cada lugar además tenemos un, tenemos, o sea, la experiencia tiene un nombre porque no es un solo, no es un solo partido. En estos cuatro años. Eh... Aparte de gobernar en nuestros municipios, de participar en, en, ¿En, el, en los plenos, desde la oposición, eh, las experiencias municipalistas que surgieron del 2015 también hemos tenido mm, relaciones de cooperación y de colaboración, incluso pues de aprender de, lo, eh, de las experiencias de otros, que han sido unas relaciones muy horizontales, eh, muy horizontales donde cada uno en su municipio es totalmente autónomo pero se establece una red y de colaboración de apoyo mutuo en concreto en Andalucía pues hay 47 municipios que están dentro de la red de municipalismo en común eh, que hemos celebrado jornadas para aprender juntos eh, pues un montón de cosas y que eh, actualmente, muchos eh, se van a presentar con candidaturas eh, desde lo local y en lo local. Eh, en Granada vamos Granada, en la Zubia se llama la Zubia en Común, en Peligro ganemos Peligro. Nosotros eh, nos llamamos por atar sí en Dos Hermanas si se puede, en, en Sevilla, o sea que en distintos sitios de Andalucía presentan candidaturas que tienen las mismas características en cuanto a cómo se organizan cómo, y tienen un programa común, pero no porque hayamos decidido este va a ser nuestro programa, sino porque hemos llegado a confluir eh, porque estamos haciendo las cosas de la misma manera. Bueno, pues en quizás Podamos incluso hacer coaliciones para otro tipo de cosas, incluso para poder participar en la diputación. Pero eso no impide, no impedirá el, el, la coalición, pues que seamos autónomos, que lo que organicemos sea en lo local y desde lo local, y que haya un respeto mutuo y una horizontalidad y una democracia en nuestra. Formas de entender las cosas. Traspasamos lo que han sido los, los partidos tradicionales, que muchas veces han sido los aparatos de partido los que han decidido por encima de los intereses de, de la ciudadanía y de la gente. Y han impuesto, y eso se ha visto ahora, con las coaliciones donde… Eh, han sido cremalleras tú eliges a los tuyos yo eh, tú eliges a los a los y a eso se le llama confluencia eso no es confluencia y al, y al protegerse también mutuamente eh, y a protegerse, <risa> y protegerse mutuamente eso protección. no es confluencia eso es un aparato eh, que decide con otro aparato y eh, se juntan en algo que no es nada participativo ni abierto a la sociedad sí Dirá Estos cuatro años van a decir mucho de lo que puede suceder en este país, no solamente en las experiencias municipalistas, sino desde los municipios tenemos que cambiar muchas cosas. Y en la Constitución española se hablaba de democracia representativa, pero también de democracia directa. Y el municipio tiene que ser el lugar por excelencia para poner en marcha experiencias de democracia participativa, de democracia directa y de otras formas de hacer política. Porque si no vamos a otras formas de hacer política, desgraciadamente lo que tendremos será menos democracia y, y quizás más, más capitalismo y más, y más políticas neoliberales. O sea, que no, no solamente nos jugamos la democracia, sino también el modelo de sociedad y de economía. Me está costando muchísimo modelarlo, porque... Claro, sí. a, ver, a ver qué le dice. A ver, a ver qué le dice. A cualquiera de las cuatro que corte. Bueno, la, la reflexión sería eh, que le llevo un tiempo diciendo y deseando que las mujeres no tengan una parte del control del poder político y económico y financiero del mundo, sino que Totalmente, absolutamente. Ahí ya estoy. <risa> por siguiendo poco a poco. La pregunta sería algo más concreto relacionado con la política municipal y orgánica y cómo organizarnos lo que significa la igualdad. ¿Creéis necesario que haya una concejalía de igualdad? O por el contrario, ¿es mejor que las políticas de igualdad impregnen las demás concejalías? esa es la eterna dicotomía evidentemente primero una de igualdad y cuando se haya concienciado yo creo que ya estamos a una altura en la que si formamos a la gente puede ser absolutamente transversal pero eso no implica que no haya una planificación porque entonces si no, no existe y se diluye ¿no? eso es el... me alegra que me hagas eso <risa> <risa> te, lo, te lo devuelvo de otra manera eh, te hago otra pregunta. ¿Es necesario que haya una concejalía de bienestar social o se supone que el bienestar social es intrínseco al sentido de un modelo de gobierno municipal? No <risa> sé. Creo que, que, que, que tendríamos que ser capaces de que tanto el bienestar social como la igualdad fuesen tan transversales y fuesen tan permeables que, que calaran… Eh, eh, en cada una de las medidas, porque cuando hablamos de los planes integrales de igualdad a nivel municipal, los desarrolla la Concejalía de Igualdad, pero luego eh, tienen que estar eh, con medidas y con objetivos en, en economía, en, en deporte, en urbanismo, y deben tener sus partidas presupuestarias para poder desarrollarse. Y la realidad… Es que, aun habiendo un plan de igualdad eh, desarrollado por la Concejalía de Igualdad, eh, no hay todavía la suficiente sensibilidad como para que las otras concejalías acepten ese aporte económico para poder desarrollarlas y llevarla a cabo. ¿no? Con lo cual, sin esa concejalía, eh, creo que no somos todavía lo suficientemente maduros como, como sociedad que pretende ser feminista en cuanto a su forma de actuar como para que no exista, pero que sería lo ideal, igual que la Concejalía de Bienestar Social, porque eso sería eh, como un avance y una evolución exponencial a, a, a ese lugar donde queremos vivir. ¿no? O, o de medio ambiente. O de medio ambiente. <risa> claro, que sí. O, o, sí, que son tantas. Claro. Yo, ¿me, ¿Me dejas decir una cosa cortita? ¿Súper cortita. <risa> Yo quiero destacar que Rosa es concejala de Urbanismo, Vivienda y Derechos Sociales. Vivienda ya no. Bueno, bienestar social, urbanismo. Bienestar social, urbanismo. Bienestar social y urbanismo. Independiente de que haya una consejería independiente, o sea, autónoma propia, que yo creo que sí, tanto de bienestar social como de igualdad, porque el mundo está patas arriba y tenemos que ponerlo bien. <risa> vale, entonces, para eso hace falta... Eh, las concejalías, y darle la vuelta a eso. Eso tiene que ser el corazón del ayuntamiento y el corazón tiene que mandar. La cuestión es que el resto de áreas tienen que orbitar, pam, ese es el, el gran cambio que hay que hacer. El plan general tiene que eh, orbitar alrededor del plan de igualdad. El plan de igualdad y el plan de bienestar social tiene que ser el núcleo y ahora el plan general se tiene que desarrollar respondiendo a eso. El plan general de ordenación, general de ordenación urbana. En vez de, y la concejalía de economía... Tiene que orbitar alrededor de eso y no al revés, porque parece que como de ahí han venido los ingresos, somos lo que comemos, han venido de, la, de la, el consumo ahí de suelo y tal, tal, pues parece que esas son las concejalías importantes. Es al revés, hay que darle la vuelta. La conservación de la vida y de la calidad de vida puesta en el centro y todo lo demás orbitando ahí y respondiendo a eso. Una ciudad para la persona, claro y no para los coches, para los sí, promotores. Pa bueno, antes has hablado de las periodistas, quería decir pues, que tengo la suerte de asistir a un movimiento en el que las periodistas de todo el país se están agrupando por, ¿no? en, en foros en común, en espacios en común, comunicándose, haciendo manifiestos y un poco pues, participando de manera activa en lo que es la comunicación de mujeres para mujeres y viendo en el panorama qué es lo que pasa, ¿no? señalando con un dedo, cuando en una entrega de premios todos son hombres, cuando en actos que nosotras tenemos que transmitir, pues claro, hay una clara desigualdad. Entonces, en Granada eh, comenzó hace dos años, hay un, actualmente estamos todas, empezó en un grupo de WhatsApp que se llama Las 100, pero ya hay muchísimas más y hay periodistas pues, de, institucionales, de eh, freelancers... En, de medios de comunicación, somos muy... se llaman las periodistas paramos, si queréis seguirlo en, en redes. Y bueno, y me parece muy importante y muy necesario, ¿no? Porque claro, claro. vosotras estáis, pero nosotros también tenemos que comunicar. Entonces, necesitamos un vocabulario de una forma. O sea, es que es... y, y, y yo creo que no se sé sabe transmitir. De hecho, participé con Leti en una ponencia sobre la participación de mujeres en política y solamente hice una exposición de un minuto o dos con fotografías actuales, actuales, actuales de, de eh, actos donde no participaba ni una sola mujer. Y eso está actualmente normalizado. ¿no? Entonces, nosotros pues, tenemos un papel muy importante de cultura. Esto no requiere intervención de la mesa. ¿no? <risa> <risa> vale. Es una reflexión <risa> autónoma. Eh, porque ya, no es que, claro, es que ya voy un minuto, ya sí. para terminar. ¿Romo? un ejercicio, <risa> ¿no? ejercicio de síntesis yo, yo quiero agradecer el discurso feminista eh, inclusivo porque como hombre pues como hombre que se ha dado cuenta de que tiene el patriarcado bien metido sufro mucho el tener que echarle cojones a la vida sufro mucho el no poder expresar mis emociones libremente y sufro mucho el ver a muchas mujeres disfrutar de lo que yo llamo la economía de los cuidados y me quiero incluir en esa economía de los cuidados y sé que hay también hay muchos hombres que están en ese proceso y yo creo que esto va a ser un virus que, que me va transformando y, y bueno pues, os agradezco su bueno, pues si os parece, eh, terminamos, porque si no, no vamos a. Claro, es, es que es lo que tiene sí, yo lo sé que, que es me duele mucho terminar esto, pero es que es lo que no, no tenemos otra. Eh, Vamos a descansar, son menos 10 aproximadamente. Vamos a empezar un pelín más tarde de la siguiente. Empezamos el 10, ¿vale? 20 minutitos para que nos dé un poquito el aire. Eh, muchísimas gracias a las 4. Como ha dicho antes Marta, no, no, que, que esto haya sido una, una mesa. Eh, con cuatro mujeres y ningún hombre no ha sido premeditado, no ha pero sido buscado, pero ha sido así. De lo cual a mí me enorgullece muchísimo. Que en Banco granada es que esto ya es así. Que ya ¿Es que, tenemos que buscar. Que no hay que buscarlo. No. No hay que buscarlo. No. Y cuando digo hay es que hay que ya. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué, tal? ¿qué tal? Muy bien.